Bien, y en la hora de Hurlingham estamos con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, con Juan Zabaleta, que acaba de participar activamente en este encuentro de mujeres en el club La Quinta de los Pibes, acá en Hurlingham. Juan, bueno, regreso a Hurlingham, sos vecino de Hurlingham, pero además encontrarte con las mujeres del distrito. ¿Qué te llevas después del día de hoy? Bueno, gracias, ovaldo Bueno, en la hora de Hurlingham, un enorme gusto poder charlar con ustedes. Siempre con los pies en Hurlingham, vivimos en Hurlingham. Queremos profundizar pero... todo lo que hicimos en Hurlingham y... Y en definitiva encontrarnos con las mujeres que mueven Hurlingham, que mueven la Argentina, que son las que nos van a ayudar a, a reconstruir la Argentina con, con su compromiso desde el centro de jubilados, desde la política sanitaria, desde cada colegio, desde cada escuela pública, es más que importante. ¿no? Así que bueno, hoy estuvimos con el presidente en Punta Indio, en, en Taona, que es una localidad, bueno ampliando un hogar de abrigo, un centro que, que cobija a más de 29 venenas y nenes que tienen dificultades en su entorno familiar y bueno, vinimos para acá con, con mucho gusto a encontrarnos con más de mil mujeres representativas, comprometidas militantes de, de Urling. Un desafío enorme al frente del Ministerio, ¿cuánto de lo que pensabas al momento de asumir pudiste llevar adelante en esta etapa a modo de balance? Siempre decimos, Ubaldo, que queremos acompañar el, el camino de recuperación de la Argentina desde el Ministerio no queremos dejar de ser ...el Ministerio de la Emergencia para ser para el Ministerio de la Reconstrucción, ¿no? Y, y decidimos ya a fin de año empezar a desarrollar programas vinculados a la generación de empleo, ¿no? El programa Banco de Herramientas, que posibilita aportar herramientas a, a cada cooperativa, a comunidad de gestión... ...a cada vecina y vecino que tiene oficios esos trabajos. El programa Palaciones Deportivos, que, que en más de 500 de años en la Argentina... Bueno, nos va a posibilitar, como dijimos hicimos en Urlingan, ¿no? que, que cada club, que cada playa, que cada espacio, que cada rincón de la Argentina tenga un playón deportivo de 20 por 40 para que los pibes puedan jugar al deporte, las pibas puedan practicar deporte, las familias puedan volver a, a fortalecer el espacio comunitario. Ubaldo, cada playón necesita entre 8 y 10 eh, hombres y mujeres para poder construirlo. Si o sea, vinculamos también esa política a la generación de de mano de obra y bueno y el, y el compromiso de comenzar a transformar el, el salario inicial complementario, los 16.500 pesos en empleo genuino. Si bien la economía popular es una matriz más que importante de recuperación, también eh, todo lo que tiene que ver con lo que vemos en el sector privado, en la recuperación, construcción, gastronomía, industria automotriz, queremos incorporar bueno, beneficiar a los beneficiario del salario social complementario al empleo genuino. Fuiste muy enfático en negar el ajuste sobre la asistencia social, la ayuda a los que menos tienen. Sí, claro. Sí, hay que ser enfático, hay que ser claro. La sociedad argentina está demandando claridad. Siempre he sido un dirigente muy claro eh, en todo sentido, ¿no? Y, y me parece que hay que hablarle más simple a la sociedad, más claro. La política tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar todos los días qué es lo que pasa en cada casa, Osvaldo en cada rincón de la Argentina, ¿no? eh, eh, la inflación es un gran problema, eh, la plata no alcanza, se va por la canaleta de, de los precios, ¿no? mejorar los salarios, el poder adquisitivo, ¿no? todo esto tiene que ver con un, con un camino de reconstrucción, ¿no? pero fundamentalmente, hablándole a los argentinos, hablándole a los bonaerenses, seguir hablándole a mis vecinas y a mis vecinos, a mí me carga mucho las pilas estar en Urlingan, venir, compartir, como lo hicimos durante seis años con, con vecinas, con vecinos, todo todo el trabajo que hay que profundizar, que hay que seguir mejorando y que indudablemente me va a tener en el tránsito, en cada barrio, al menos los fines de semana. Hablaste con muchos hombres y mujeres en la tarde de hoy, especialmente con mujeres. ¿Qué te contaron de Urbina? ¿Qué te dijeron? Hay que seguir trabajando en profundizar esa transformación que pusimos en marcha ya por diciembre del 2015, con más y mejor salud pública, con más y mejor seguridad, colocando alarmas vecinales, ...teniendo las cuadrículas en, en todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad... ...bueno, el 107, el servicio de ambulancias... ...bueno, ir mejorando, eh. saben mis vecinas y mis vecinos que estamos al lado de ellos... ...que siempre vamos a estar, ¿no? Y, y en definitiva la base siempre tiene que ver con, con ser agradecidos... ...yo le agradezco mucho a mi pueblo, a Burlingame, haberme dado la posibilidad... ...de ser intendente, lo soy en uso de licencia, ¿no? Pero, pero bueno, toda esa experiencia y esa ida y vuelta ahora con cada argentina... ...con cada argentino en cada rincón de nuestro país, ¿no? Ya de las 24 provincias hemos recorrido 16 en 7 meses de gestión, el 10 de marzo... ...10 de marzo cumplimos 7 meses de gestión y, y parecen 7 años, ¿no? Y, y vamos a estar caminando fundamentalmente al norte de la Argentina. Deuda enorme de la democracia con el norte argentino, deuda enorme, ahí tenemos que estar con programas, con recursos, con políticas de igualdad, e inclusión social, bueno, mejorando la vida, en este caso, de cada, de cada Norteño y cada Norteño. Casi en tono de broma, y esta es la última, dijiste, hasta la semana que viene. ¿Esto por qué? Porque el sábado que viene vamos a estar, porque hemos decidido que todos los sábados, si la tarea del ministro lo permite, tenemos una lógica de que una vez por semana vamos al interior del país, venimos de corriente, igual lo estuvimos sí. desde el martes a la mañana, hasta el viernes en corriente, recorriendo la provincia, una provincia castigada por los incendios, incendios en donde ahora hay que estar mucho, acompañando a cada productor pequeño, mediano, a cada productora, eh, con las herramientas del ministerio. ¿no? Y así lo vamos a hacer toda la semana, y nos queda el fin de semana, eso lo aprovechamos para, para andar por urna. Muchas gracias. gracias seis por TC y por Móvil. Muchas gracias. Gracias, abuelo Gracias, Gracias, muy amable.